En, en el día de hoy hay un alto consumo de alcohol, específicamente entre las 12 de la noche de hoy y el día de mañana un alto consumo de alcohol. Si usted eh, va a montarse en su motor, trate de no consumir alcohol para que no lo cuenten en la lista. Eh, y también decirle, independientemente de la, de, de la checha que teníamos ahorita, las personas que eh, sufren algún tipo de enfermedad, eh, tratar de, independientemente de lo que usted vaya a comer, trate de comer con moderación, porque luego entonces, los resultados de eso eh, ¿quién lo va a pagar? es usted, y por eso nosotros queremos eh, indicarle a las personas especialmente a la, a la gente que son diabéticos a la gente que tiene eh, problemas, por ejemplo, de con su alimentación, trate de elegir lo más saludable posible claro, cómo hace su puerco asado cómo hace su, cómo se llama eh, la gomita la gomita dulce, uh -huh. cómase lo que usted entienda, pero hágalo con moderación sabiendo que especialmente las cosas dulces, atención a la gente, eh, trata de comérsela temprano, mientras más temprano usted, usted come las cosas dulces, bueno, pues mucho mejor. Porque así no hay tanta acumulación de energía en su cuerpo. Eh, y trate de pasar estos días en familia, trate de pasar estos días tranquilo para que no lo cuente y además para que después no se arrepienta. Recuérdense que la obesidad es una enfermedad que está afectando a la República Dominicana, especialmente a los niños, y nosotros debemos eh, predicar eh, y llevar este mensaje a la gente para que no se vuelva loco, porque a veces eh, la gente eh, exagera en la alimentación en estos días y entonces en enero andan desesperados tratando de bajar libras y tratando de buscar la salud que perdieron. ¿Tenemos una llamada? Buenos días. Sí. Eh, amado, señor está al lado, no deja hablar a ¿Cómo? No se oye bien. Dígame. Eh, buenos días. Sí, buenos días. Sí, que no dejan hablar ya ya casi ustedes, amado y los señores del lado. Sí, yo sé que estoy hablando, caballero. Ahora dicen como que ustedes no me dejan hablar. No, no, no. Eh, eh. Lo que pasa es, que, caballero, tiene, debe de entender que es una especie de, de, de debate que nosotros siempre montamos aquí, donde cada quien hace planteamiento. De pero es al contrario, viejo: eh, el que no deja hablar a uno es él, que no hay forma de callarlo. Si, si a veces fija, hay, que, hay que. Ay, ay, ay. Si usted se fija, quien está hablando ahora soy yo. Eh, sí. Pero gracias, le agradecemos que usted lo esté ahí. A mejor cree que eres tú, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Eh, pero le agradecemos que usted siempre esté ahí en sintonía. Recordarle a la gente especialmente a los muchachos, a los que trabajan con nosotros aquí, que los conocemos, para que no me lleguen guayados el, el, el 26, que hay trabajo aquí en la empresa, conduzcan con moderación también, no tomen si van a, a, a, a manejar, eh, me está llamando el cagado de seguridad, parece que para informar sobre eso mismo a, a la gente, trate de no consumir tanto alcohol, especialmente los que andan en motores, y repetir, si usted sufre de diabetes, trate por favor de cenar con moderación, trate de escoger de, de ese paquete de cosas que le ponen ahí, trate de escoger para usted lo más saludable y si va a tomar ¿verdad? cosas dulces, si va a comer cosas dulces, hágalo lo más temprano posible para que le haga menos daño. Y quiero saludar a... Yo le de... aconsejo que hagan todo, lo contrario, a lo, que que todo dice, lo contrario a lo que él dice. Sí, eso está bien. Oye, pero tú no te puedes limitar una noche buena, una Navidad, y que no coma arroz, no coma esto, no comas aquello, está... coma todo lo que usted quiera, que los médicos están ahí, las clínicas también. <risa> y es usted que va a gastar su cuarto, ¿verdad? No, no, se puede limitar. Quiero... ¿verdad? Eh, pero acá. Saludar en la comunidad El Cercado en San Francisco de Macorís Este es un saludo muy especial Para la señora Gladys Abreu y su hija Vianel Esteves Que en la anoche estuvimos por allá en la zona Y nos pidió ¿verdad? que le diéramos este saludo especial Así que saludo para usted eh, Gladys Esperamos que pase una Navidad eh, junto a su familia Sabemos que así va a ser En eh, tranquilidad y en felicidad para todos ustedes Así que Gladys y Mi la... saludo. Y también a Vianel. Y a la, toda la comunidad de las Guasumas y el Aguacate, que ayer estuvieron por ahí haciendo un trabajo social muy interesante, de contacto con la gente. La magistrada Gladys Germán, a propósito de Gladys, nos envía una feliz Navidad para todos. Ah, qué bueno. Prudencia ante sí, sí, todo. Me están llamando tanto. Y prevenir los accidentes y los incidentes. Que papá Dios les acompañe. Gracias a la querida magistrada y. Y es alumna Gladys Germán. Muy bien, tenemos sí. una llamada. Sí, hay una llamada. Maestro Amado. Sí, yo dígame. Espero que para el próximo año... Le pongan una cinta adhesiva a Yan Yan en la boca para que no le están tomando consejos en ser hasta Tacaño. Oye, María. Bueno. <risa> la, ella, ella te tiene. ¿eh? me quiere mucho, me quiere ¿eh? mucho ella. Ella, Feliz pasó, ella, para ella pasó trabajo con un hombre tacaño. Padre. Mire, no se, no se jarte después con WhatsApp para que después no se, no se acuerde no, de mí. No, eh. exacto, sí. no se jarte después con WhatsApp porque después, cuando están allí, eh, se acuerdan de uno, cuando sí. están pirados. Sí, sí, sí. Bueno señores Vamos a la pausa, regresamos en breve No se vayan, todavía nos queda un poquito más